¿Qué tal, amigos estilócratas? Espero que se encuentren muy bien. Me voy a permitir subir dos videos que ya habíamos grabado tiempo antes, porque tenemos muchos nuevos suscriptores que no nos conocen. Y estos dos videos se refieren a la corbata y al fular. Si usted no quiere usar corbata, puede usar perfectamente un fular. Si me lo permite, le dejo estos dos videos a ver qué le parecen. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y espero que les gusten estos videos. Y si les gustan, denle like, suscríbanse a mi canal y toquen la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire.